Eh, Perdonar compañeros y compañeras, necesito estar de pie. Si no os importa, no es que os esté dando la espalda adrede ni nada de eso. Muchísimas gracias eh, por estar aquí. Para mí es un orgullo compartir esta tarde con vosotros y vosotras. Quiero decir que no somos corrientes, somos un río caudaloso que se nutre de afluentes que desbordan, desbordan ilusión. Hace tiempo, Clara Campamor dijo, me pregunto, ¿a dónde van los pensamientos que no digo o los sentimientos que no expreso? Y por fin llegó Podemos y con Podemos surgió la posibilidad de decir todo. Y además, con alguien escuchando al otro lado. Voy a leer la nota. La chuleta. Quiero decir, lo que era un sueño, ahora, hoy por hoy, es una realidad. Y por vosotros y vosotras lo vamos a dar absolutamente todo aunando sensibilidades y contando con el maravilloso mundo de las capacidades diferentes. Con todas y todos, sí se puede. Muchísimas gracias.